Soraluce máquina Veresia, que es SOMAVE, se constituye en el 2004, se constituye como una ingeniería dedicada al diseño y fabricación de maquinaria especial. Estamos en Soraluce y actualmente somos 15 personas y nos dedicamos a hacer máquinas especiales, estamos orientados a proyectos y estamos especializados en aplicaciones de control de estanqueidad y de montaje de componentes. Tras una reflexión estratégica decidimos pasar de ser una empresa que se dedicaba a hacer máquinas especiales a orientarnos a, a micronichos, es decir, a centrar nuestra especialidad en, en, en, en problemas concretos. Entonces, para, para localizar nuevas soluciones, llevamos tiempo vigilando diferentes tecnologías. Una de ellas era precisamente el beam picking. Beam picking que es la tecnología que permite que un robot pueda coger una pieza que está desordenada en una caja o en un cestón. Este, esta tecnología, eh, que actualmente está madura como para ofrecerla como solución, lo que no es, es, válida para cualquier tipo de pieza, entonces lo que es, es preciso es hacer una prueba funcional, por eso necesitamos montar una, un proyecto en nuestras instalaciones y disponer de los medios para probar cada caso que se nos presenta y de esta manera poder ofertar con garantías la solución toda vez que ya la hemos probado y la hemos validado. El principal beneficio que tiene para nosotros este proyecto es que nos permite diversificar. Nosotros no trabajamos solamente para automoción, pero prácticamente un 80% de nuestros clientes están en, en, en automoción. Entonces, con este tipo de solución nos permite acceder a otros mercados y eso está pues, alineado un poco con la estrategia que nosotros tenemos. Además, prospectar este mercado con este tipo de soluciones nos ha permitido descubrir otros, otras, otras, otras necesidades que podemos cubrir con otro par de productos que están alineados con este tipo de solución dentro del Machine Tending y que ahora mismo estamos lanzando dentro de, de la marca Tireless. Lo que esperamos que suceda, si, si esto se desarrolla como se espera, pues precisamente es poder crear una unidad de negocio específica orientada al Machine Tending. Y, y contratar pues, mínimamente unas dos personas más.